Por las 9 de la mañana, nuestro siguiente invitado ya está con nosotros, el portavoz del Carrequín Podemos, Lander Martínez, egunón ¿eh, eh, Vamos a empezar hablando de, de presupuestos, porque no sé si han tenido ya algún contacto, alguna reunión con, con el consejero Azpiazu para hablar de, de los presupuestos del año que viene. Reunión todavía no, sí hemos tenido contacto, bueno, para, para establecer un, un encuentro que será la semana que viene, entiendo que el resto de los grupos también tendrán este tipo de encuentros, pues para estudiar las directrices, que es una fase muy prematura todavía para nosotros, ya, ya lo hemos dicho, es decir las directrices son un momento en el que se pueden plantear retos en los que incluso podemos estar de acuerdo con los retos que, que, que, que se describen pero que, que luego a la hora de plasmar los números reales de un presupuesto, pues eh, esos retos o, o las medidas que se toman para afrontar esos retos pueden quedar en agua de borrajas. Entonces, mmm, sí, mantendremos un, un encuentro como, como mantenemos todos los años para, para estudiar esas directrices, pero poco más. El uh -huh, otro día, en el, en el pleno de control, uh -huh. deslizaron ustedes que, que habían percibido algunos avances en esas directrices. Sí, sí que es cierto que, que, como dije en el Pleno de Control, pues, eh, si, si lo que analizamos son eh, los ejes que se pretenden trabajar o, o los, eh, los retos, como he dicho antes, a los que se pretende, que se pretenden abordar, pues sí que sí hay unos ciertos avances, ¿no? Pues hay unos ciertos avances en igualdad entre mujeres y hombres, que luego habrá que ver, como siempre, cómo se plasma el presupuesto y, y, y su transversalidad. Eh, había unos avances en, en el empleo también, bueno, pero en fin, eh, lo que nos preocupaba era principalmente que la brecha territorial no aparecía como un reto, cuando hemos tenido unas. sobre todo una campaña electoral en la que claramente se ha denotado cuando había denuncias permanentes de. De, de candidatos alcaldes y alcaldesas, que existe una desigualdad entre comarcas, que existe una desigualdad entre municipios, que exige una, existe una desigualdad de acceso a servicios. ¿no? Entonces, para nosotros eh, entendemos que es uno de los ejes clave para acabar con una Euskadi de dos velocidades que, que debería estar encima de los presupuestos. Y, y desde luego, como he dicho, retos, retos son interesantes, pero a ver cómo se plasman cuando los tres últimos presupuestos puestos han sido similares han sido muy conservadores y cuando por ejemplo uno de los grandes retos que tenemos en los próximos años que es transición energética y cambio climático eh, el anteproyecto que acabamos de recibir del gobierno es muy conservador y eh, muy poco adecuado a, a lo que supone el cambio climático para el siglo XXI. Uh -huh. Diría usted que, que esos eh, avances aunque sean tímidos que, que ustedes perciben eh, podrían dejar algo de margen a un a un acuerdo que hasta ahora con ustedes no ha existido, esta legislatura. Yo creo que es muy pronto para, para hablar de, de acuerdos, eh, cuando, como he dicho, eh, estamos hablando de un documento de seis páginas, eh, sin ver ni un solo número, eh, sobre cómo se van a plasmar los proyectos que traten de superar estos retos eh, adelante. Por lo tanto no no puedo hablar de cuál van a ser cuáles van a ser las posiciones del Carrequín Podemos eh, porque acabamos de, de poner la mente en lo que van a ser los presupuestos de, de este año y ni siquiera hemos tenido un encuentro con el consejero. Pero si sí da la impresión de que tienen ustedes una posición algo más flexible esta vez. Bueno, yo creo que tenemos en realidad la posición que hemos tenido siempre. Lo que pasa que como normalmente nos quedamos con el final de la historia y no con el inicio, pues se olvida que antes de eh, finalmente cerrar la puerta a, a acordar unos presupuestos, siempre hay un proceso de diálogo, siempre hay un proceso de encuentros con, con el gobierno, en el que nosotros hemos participado con naturalidad todos los años, siempre hay un proceso de intercambio de cifras, de propuestas, eh, que es lo que deduzco haremos este año también cuando llegue el momento, eh, y, y esta misma reunión que vamos a tener ahora yo la tuve también el año pasado con, con el consejero el viceconsejero eh, con la total naturalidad y, y les hice los aportes que consideraba que eran necesarios para mejorar los presupuestos uh -huh. eh, Esto es, es importante porque el pasado sábado ustedes marcaron una línea de, de acuerdos eh, a nivel municipal con, con Euskal Herria Bildu ¿Esta línea de acuerdos podemos decir que va a ser una línea de acuerdos estable? Bueno el, los acuerdos municipales, como nosotros hemos defendido en todo momento, responden a, a dos lógicas. ¿no? Una, eh, al hecho de, de que venimos planteando eh, que debe de haber gobiernos de izquierdas en ayuntamientos eh, en Euskadi eh, prácticamente dos años y es lo que eh, prometimos en campaña a la ciudadanía vasca. Y dos, eh, que son... Eh, acuerdos que responden a la realidad concreta de cada municipio. Es decir, nosotros no hemos firmado un acuerdo global, sí hemos eh, firmado acuerdos concretos en municipios que permitían gobiernos de izquierdas en los que había una mayoría, en este caso con Úscar de eh, y luego hay una tercera pata que es evidente, que es eh, que son acuerdos que apostaban claramente por una gobernabilidad en esos municipios, ¿no? son acuerdos en los que se construye una mayoría que permite gobernar de manera estable durante cuatro años. Y respondiendo a esos tres ejes es eh, como hemos construido estos acuerdos. A partir de ahí, pues ya sabemos que los diferentes niveles institucionales son eh, diversos, a pesar de que nos gusta reconstruir la realidad como bloques, pero al Carrequín Podemos eh, nos preferimos considerar una fuerza que es capaz probablemente de imprimirle otro ritmo a la política vasca, que está, digamos, a un ritmo muy bajo y, y ponerse por encima de esos bloques que, que se generan y que a veces bloquean, eh, topando uno contra otro, eh, el, el ritmo que del que hablamos en, en la política vasca, que además beneficia siempre al mismo que suele ser la parte nacionalista vasco. Lo cual no quiere decir que, evidentemente, cuando hay una cierta cercanía ideológica pues eh, es más fácil llegar a acuerdos también ahí probablemente a nosotros nos toca hacer un trabajo un poquito más profundo para construir esos puentes con el Partido Socialista que desde luego no hemos sido capaces ni de lejos de construir para poder atraerles a un proyecto progresista que podría haber eh, conquistado la alcaldía en muchos más ayuntamientos y haber hecho que muchas personas en Euskadi estuvieran viviendo bajo gobiernos de izquierdas. Si le he entendido bien dice usted que los acuerdos del sábado no deben presuponer que el quien Podemos vaya a alcanzar acuerdos con otras fuerzas políticas si será el caso Claro, bueno, pero eso creo que es la lógica de cualquier partido político que eh, la lógica de, de un partido político es tratar de construir los mejores acuerdos para, en este caso para Euskadi, siempre que eh, estos sean beneficiosos para la ciudadanía, que no supongan un retroceso y que no supongan desde luego una, un choque con nuestro programa o con nuestros planteamientos políticos. Además, eh, es una de las eh, reflexiones que saca, que obtenemos también de, de las eh, pasadas elecciones. No, eh, Quizás el Carrequín Podemos se ha construido... Durante mucho tiempo ha construido su identidad, ha construido sus mensajes en contraposición a lo que hacían los demás, en contraposición a lo que son otras fuerzas políticas y lo que está claro es que construirse en oposición a lo que ya existe tiene unos límites. A nosotros lo que nos toca ahora es presentar nuestro proyecto, presentar qué es lo que ofrecemos a Euskadi, presentar qué es lo que le ofrecemos a la ciudadanía vasca para mejorar sus vidas y para mejorar este país. Y eso supone hablar de lo que nosotros y nosotras queremos hacer y eso eh, supone, desde luego, extender el proyecto a quien quiera eh, tomar parte o a quien quiera eh, apoyar las medidas que nosotros pongamos encima de la mesa. Desde luego, eh, obviamente... Eso no significa que uno disponga de una flexibilidad eh, sin límites a la hora de, de acordar porque ni somos partidarios de ese tipo de política y porque entendemos que hemos venido con un programa y con unas directrices políticas que son las que eh, creemos que mejorarían la ciudadanía vasca y, y esa es la línea que seguiremos. Oponerse a lo que ya existe tiene sus límites, ha dicho usted. Eh... ¿Ha alcanzado su límite el Carrequín Podemos con su estrategia actual? ¿Va a cambiar de estrategia? Sin duda, con eh, ciertas formas de hacer, sí. Ha alcanzado unos límites. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, pues esto que, que está exponiendo, ¿no? Yo creo que eh, o sea, son, son dos, dos tesis principales, las que, no, dos conclusiones principales las que sacamos de, de, de, de los últimos procesos políticos y procesos electorales. Una, como he dicho, eh, no podemos construirnos siempre no podemos construir lo que es el Carrequín podemos eh, en base a discursos que señalen simplemente lo que hacen mal los demás, que hay que hacerlo hay que generar contradicciones, hay que criticar las decisiones que, con las que no estamos de acuerdo, eh, hay que eh, muchas veces exponer los problemas que sufre la sociedad a través de las políticas que hacen otras personas, porque muchas veces esos problemas son causa, de son consecuencia de políticas que hacen otros grupos políticos, pero eh, eso no te permite de definirte, no te permite decir qué soy como coalición, qué soy como Podemos-Euskadi, como partido político, qué es... Exactamente lo que yo le ofrezco a la sociedad vasca para que en el siglo XXI, en la Euskadi del siglo XXI, nosotros seamos una fuerza transformadora que esté adaptada a los tiempos y adaptada a lo que esa ciudadanía necesita. Y la segunda conclusión también es clara. No es el año 2015, no somos el Podemos de 2015 y desde luego tenemos que ser el Podemos de 2019 y del siglo XXI. Y eso es el proyecto estratégico en el que tenemos que trabajar a partir de ahora. En cuatro o cinco años, la ciudadanía vasca ha cambiado muchísimo. La ciudadanía en el Estado ha cambiado muchísimo. Pero es que el panorama político, tanto en Euskadi como en el Estado, ha cambiado como no había cambiado en los últimos 20 o 30 años. Y nosotros también tenemos que cambiar para adaptarse a lo que a la revolución que ha tenido la sociedad vasca. No, o sea, Tenemos que crecer junto con la sociedad vasca y tenemos que transformarnos junto con la sociedad vasca. Y tenemos que estar apegados a la realidad de los retos que sufre que tiene el país y de las necesidades que tiene la ciudadanía de ese país. Ha cambiado la forma de comunicar. Nosotros en 2015 éramos pioneros cuando comunicábamos y ahora en 2019 tendremos que volver a, a ser innovadores. Es decir, eh, desde luego son muchos los retos que tenemos como organización política, pero sobre todo el reto principal es adaptarnos a los retos que tiene el país. Uh -huh. eh, Ustedes quieren ser entonces alternativa política pero sin, sin ser eh, la antítesis del, del gobierno, por ejemplo, contemplando acuerdos con el gobierno. Yo creo que son, son dos cuestiones diferentes, ¿no? La, la postura que construye uno. Eh, esto es de acuerdos, no acuerdos, eh, con quién eh, voy un día, decirme, porque ya lo hemos hablado mil veces y seguramente es argumentario de político, pero eh, en el Parlamento se construyen acuerdos todos los días entre, entre diferentes, sí, algunos gobierno... Son con algunos opción, son más relevantes que otros. Instar entonces, al gobierno tiene la... Eso es, o sea, que lo, lo, la, la primera parte lo que quiere decir es... Eh, lo que no podemos ser es una fuerza política que se construya simplemente mirándose al espejo de los demás. Es decir, que tenemos que ser propositivos, que tenemos que poner eh, eh, confrontar modelos eh, modelos políticos y el Carrequín Podemos y Podemos Euskadi en este caso tiene que tener un modelo político que ponga encima de la mesa y diga, mira, esto es lo que yo le ofrezco a la sociedad vasca para el año 2009, 2019 2020 hasta el año 2030 y esto es lo que yo presento como proyecto. Eso es por un, va por un lado. Es decir, eso es el, el cómo el, la gente percibe lo que es Podemos Euskadi eh, a partir de ahora. Y luego, por otro lado, está cuál es la actitud que tú abordas en las instituciones. Eso muchas veces no depende de ti. Eso muchas veces depende de la actitud que toman también los adversarios políticos en, en los diferentes parlamentos y en las diferentes instituciones. Claro, si te ponen no te ponen ninguna facilidad a la hora de negociar un acuerdo, pues evidentemente pues es difícil que puedas cambiar tu actitud a la hora de negociar acuerdos. ¿Usted aceptaría los, los votos de Valls? Bueno, es una pregunta. Vals no está aquí, pero desde luego, si me pregunta mi opinión personal, creo que eh, Colau tenía un proyecto con el que continuar y con el que terminar en, en Barcelona. Eh, muchas tareas políticas que quedaban a medias si ella no hubiera continuado como alcaldesa, ella ha hecho un acuerdo. Con el Partido Socialista de Cataluña Ha recibido los votos de Valls Y a mí me parece bien que Colau a alcaldesa A día de hoy mm. eh, Tres cosas concretas eh, Una sobre, sobre la ponencia de autogobierno Y el cuento de nunca acabar Ayer decía Ortuzar que hay eh, avances En el en la comisión de expertos sí. Y yo te decía que, que no, que eso se está alargando artificialmente Y que hay que mm. presentar el proyecto articulado Por su parte eh, ¿Hay avances o no hay avances? Sí hay avances sí hay avances. Los hay. A, bueno pues a un ritmo, al ritmo que permitía unas bases y principios que ya sabíamos cuál era su contenido, que ya sabíamos cuáles eran las diferencias que había entre los votos particulares que habían presentado los diferentes partidos políticos y entre las partes acordadas. Ya sabíamos las diferencias que iba a haber entre los cinco juristas o cinco expertos y expertas que están trabajando en ese texto articulado. Es que esto no es nuevo. es que no es nuevo cuál iba a ser el ritmo de trabajo que iba a tener este grupo de expertos con las dificultades que imprimía en la encomienda que les planteaba la ponencia de autogobierno y si H. Bildu presenta un texto articulado, ¿qué pasa? pues yo creo que flaco favor le hace a la ponencia de autogobierno creo que todos somos conscientes que en ese grupo eh, de expertos pues eh, eh, yo entiendo que, que, que las personas juristas que están trabajando eh, con el ritmo que, que ellos han decidido eh, en, en los artículos que han acordado algunos que están trabajando los siguientes capítulos, encontrarse de repente con un texto articulado unilateral de una formación política a través de un experto que al final lo que va a hacer es de correr de transmisión de una formación política, pues creo que flaco favor le hace a la convivencia al grupo, pero flaco favor le hace también a la encomienda que, que hemos hecho. Y la encomienda es clara, hay cinco juristas que tienen que, en base a los textos recibidos y obviamente respetando eh, lo que ha acordado en el Parlamento, tienen que desarrollar un texto articulado. Esa es la encomienda. Y no hay eh, margen en ninguno de los acuerdos que hemos tomado para incluir de repente un elemento externo más. Entonces, este H. Bildu tiene que decir si quiere continuar con la ponencia, si quiere que termine el foro, si quiere ir con su texto por otro lado, pero lo que no se puede es opas y sorber. O sea, estar en la ponencia, que seguir el camino que del que todos de manera colectiva nos hemos dotado y luego por otro lado decir, no, vamos a trabajar ese texto que es solo mío. Creo que, que hay que tener una, un respeto y una confianza en el trabajo que están haciendo estas personas. La consejera de salud, Nekanemurga ha dado explicaciones. ¿Le satisfacen? A día de hoy no, pero no por... Eh, o sea, es decir, nosotros la pregunta que hicimos en el Pleno de Control a Nekanemurga era muy clara. Eh, nosotros en ningún momento le preguntamos sobre su situación personal o sobre si ha dicho o ha dejado de hacer una frase que es a lo único a lo que respondió si ella si quería o necesitaba dar explicaciones sobre algo que ha dicho o ha dejado de decir es cosa suya porque nadie le preguntó por ello, nosotros lo que le preguntamos es si va a colaborar con la justicia como el departamento debería de colaborar con total transparencia y no como se ha sabido que se ha hecho hasta ahora que es con información sesgada, información parcial e información que no llega a donde tiene que llegar. Y a esa, a esa pregunta todavía a día de hoy no hemos tenido respuesta. No solo eso, sino que es que cada día tenemos nuevas informaciones que confirman que los exámenes se filtraban y que además todo el mundo sabía que esto sucedía. ¿Tiene margen de confianza todavía? Bueno... Eh... Acabamos de preguntarle en un pleno de control, eh, nosotros presentaremos una moción que creo que, que muestra que efectivamente la oposición tiene que hacer su trabajo y tiene que presionar a la consejera Murga para que actúe correctamente, eh, pero eh, no tenemos ninguna intención a día de hoy de presentar una moción de confianza, Dani, ni mucho menos. Uh -huh. eh, hablaba usted de la, de la estrategia a, a medio y largo plazo de de Podemos, de Podemos en uh -huh. Euskadi, cómo se tiene que presentar ante la sociedad. Bueno, hay otras fuerzas políticas que ya están eh, con el proceso de, de selección de sus candidatos o candidatas a, a Lendakari. Eh, ¿Ustedes van a iniciar ese proceso o lo han iniciado ya? Bueno, cuando lo anunciemos lo, lo iniciaremos. Eh, todavía es, es no va a decir pronto porque no lo es, pero sí que no es un, una cosa que vayamos a hacer en verano. Pero me imagino que cuando ya haya cierta certeza sobre en qué momento van a ser las elecciones, convocaremos ese proceso. De momento creo que solo ha sido el Partido Socialista quien ha convocado sí. su su, su, bueno, su proceso para elegir candidato. Nosotros entendemos que, que primero es necesario garantizar o saber en qué momento van a ser las elecciones o por lo menos tener intuiciones más certeras. Usted ya tiene un nombre. Bueno, esas cosas eh, todavía no se dicen, pero siempre hay siempre hay opciones, claro. al uh -huh. en, en, en final las estrategias se construyen a largo plazo y, y sí, sí, tengo varios, de hecho. ¿Será usted uno? Eso todavía eh, no es algo que voy a decir, pero en su día ya dije que había otras opciones, a día de hoy... Eh, si yo voy a ser o no Candidato a las primarias Es más una decisión colectiva Que una decisión que me corresponde a mí uh -huh. ¿Y le han pedido que lo sea? ¿O, o prefiere barajar otras opciones? Todavía no, no lo he planteado No lo he puesto encima de la mesa A día de hoy no es algo Que, que sea un tema de debate Pues Daniel Martínez, le agradezco que nos haya atendido esta mañana Gordial saludos, que 9 y 24